Chicos, bienvenidos de regreso a mi canal. Yo soy, yo soy Hitman. Y esta vez vamos a estar aquí con un poquito de Dead by Daylight de nuevo. Ay, vamos a darle un poquito aquí al Dead. Voy a seguir jugando con Bill, que estuve jugando con él ayer. Y eh, voy a seguirlo subiendo. A ver si podemos... Obviamente el... El stream tiene esto de que vamos a subir el prestigio Y eso es lo que vamos a hacer principalmente Aparte de ver todas las perks que tiene Y pues estar aquí un ratito jugando, ¿no? Así que espero que les guste Y vamos a comenzar Hoy no voy a estar con nadie más Así que digamos que tengo un poco de libertad Ayer fue medio raro porque no los conocía Entonces me uní con ellos Y no eran como, no sé como que no me hallaba muy bien. Aparte, pues, porque era la primera vez en la que jugaba con alguien más, ¿no? Este juego. Para los que están en Twitch, o quien esté en Twitch. Eh, Tienen activado el bot Que les va a dar... Eh, recompensas, puntos Por cada minuto que estén viendo el stream Así que después de eso Ustedes pueden dirigirse a A la página de reblo Y cambiarlo por Algunas este Recompensas Con 5000 hacen el doble de puntos Con 5000 Todos los que estén en el chat Hacen el doble de puntos durante creo que 3 minutos mm -hmm. Y así va subiendo. No me acuerdo qué otra puse. ¿Qué onda? Un saludo al Fredox. Bienvenido. También aquí tenemos las alertas de YouTube. Si se suscriben, si... Si donan, si todo. Están aquí activas de este lado. También las de Twitch. Ahí tienen el chat. De Twitch y de YouTube. ¿Qué onda, minigamer? Bienvenido al stream. No puedo ver tu logo en este momento, pero en cuanto pueda lo veo, lo checo Uy, ya no me unió la partida, a ver O oh, ya se... Ya se volvió loco esto, ¿no? Eso fue casi casi lo que me hizo huir de este juego al principio Que tenía todavía algunos problemas, a ver Ahí está jugar como superviviente, unirse a una sala y también lo que hice fue como que arreglarlo porque lo cambié de zona en la que jugaba antes jugaba en España antes jugaba en Latinoamérica y ahora estoy jugando en Dallas y en esa me une a partidas muy muy rápido lo terminé hoy perfecto minigamer ahorita en cuanto pueda lo checo A ver. Mm, mm, mm, mm, mm. Ahí está. Rápido. Mm. 3 3 y 5. Pam pam pam, subiendo rápido a Vil, ¿eh? 3, 3, nada más que déjenme ver. De pies ligeros. Corres con los pies ligeros. Lo que hace que sea más difícil seguir tu rastro. Oh, interesante, esa me gusta. 3, 8, 16. Bien. Ah, no. Nada más que déjenme ver. Aquí no llevo nada. Me voy a llevar esta, me voy a llevar. Okay. <laughs> pam, pam, pam, pam, pam. Para hacer tu primera edición en Photoshop, ¿quedó bien? Vale, compi, ahorita lo checo Y te digo mi punto de vista desde... Desde un experto en Photoshop Desde la opinión de un exper experto en Photoshop oh, vamos a ver, Bill Tú relájate, creo que aparecí lejos de todo el mundo y si tengo suerte... No, no tengo suerte Es el trampero, aparte Por el perk que apareció acá abajo De las trampas Cuando está cerca de una trampa Creo que le, le avisa al compi Solamente que no lo veo Creo que solamente, solo pasó y se fue ¿O hay una trampa aquí cerca? No, nada más está el tótem. Vamos. Ni rastro de nadie por aquí. Vamos a ir reparando esto. Espero que mis compis estén reparando. Porque no he visto a nadie. Y yo quiero hacérsela hermosamente, es la primera partida de hoy, tiene que quedar muy bien. No te burles, claro que no, no me voy a burlar, minigamer. No, no, es la enfermera. Entonces el perk de las trampas es el... Bien. Uno, vamos a ir avanzando. Sí es la enfermera. Totalmente confirmado. Aunque no está cerca al parecer también. Solo le escucho gemir a lo lejos. Oh, shit. Ay, creo que viene para acá. Voy a hacer como que ahí no pasó nada Ya la vieron ahí Ahí va Está buscando No se da por vencida Nada más a ver si se vuelve a ir Está casi totalmente hecho ese. Te hizo un al Alajo Akbar. Casi me viola. Si me hubiera violado hubiera sido... El más malo de la partida. Y no la descompuso. Ay... Ay, ay, ay Ay, ay, ay <ríe> Déjame vivir Que con la bruja no se sabe Puede estar hasta hasta allá Puedes no tenerla ni cerca Ni oírla y de repente ¡fum! ¡Fuck! A correr como marica <ríe> Ah, ya le dio a alguien Vamos a correr, vamos a hacer otro le de alguien. Ay, ay ay ay ay. ¿Pero si sí anda por aquí, eh? Oye, compi, anda por aquí. Bueno, te ayudo. ¿Qué te pasa? What the fuck? Ven. La traes atrás, no, ¿verdad? No, por ningún lado, perfecto. Qué suerte tienes. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. ¿Dónde hay otro? vamos, al centro, pero ese es el que yo hice. Ese ya está encendido. Eva. Uh -huh. <risa> que yo traigo algo que está muy chafa así que quiero cambiar. Bien. Me sirve más esto ahorita. Bien, perfecto, en equipo. Pram, pram, pram, pram, pram. Listo, vámonos. A ver, quítate, quítate. Es obvio que vamos a ir hacia la puerta, pero creo que no viene por esta puerta. Así que yo la voy a abrir. No me interesa. ¿Hoy ¿está siguiendo a alguien? No. O sí, pero no. No es ni a ella ni a mí. Así que tenemos relativamente. Un poquito de tiempo Para irnos <risas> Inicio hermoso Si tuvieras que dejar YouTube ¿Cuál crees que sería el motivo? Supongo por el que lo dejarías no lo sé. No lo sé, yo creo que no lo dejaría en cualquier caso de que lo tuviera en serio que dejar. Que perdiera mis herramientas de trabajo. Mi computadora y mis juegos. Tal vez ahí sería cuando dejaría YouTube. De otra forma yo creo que no. No tendría por qué. Mmm -hmm. pam pam pam pam pam Mmm mm Mmm -hmm. Mmm -hmm. Okay, en lo que inicia esto Voy a mirar tu baña Ah uh, mini Gamer pro no me aparece bien aquí no puedo abrir tu tu perfil ahorita. Si no, ahorita te busco y ya lo checamos. Ahí está, hermosamente. Vamos de nuevo con Bill. Torre de carbón, la finca Macmillan. Y nos podemos mover... En... ¿Alguien se ha de haber salido? No, ahí están dos Ah, ven, ven acá, ven acá Vengan acá, dos Es la bruja y ahí me da 400 puntos Por dormirme con mis... Ya, valen pena. Valen pena, mono, ¿qué les pasa? ¿Acaso quieren morir? ¿Ya está siguiendo a alguien o me vio a mí? Ahí está siguiendo a alguien Vámonos a hacer otro por acá Param, param De una vez le quito el tótem Ah, yo creo que voy a ser el que está dentro de la casa Oh, viene de este lado Vino a ver el tótem. <risa> Muy tarde ya fue destruido completamente y se va. Ahora vamos a ver acá dentro. Igual y vio mis huellas y por eso regresó. Ojalá que no esté cerca como para escucharme. Bien, ¿qué hay? Oh, no me va a servir por ahora. Vamos a hacer esto. Param, param, param, param, param. Ni cerca, pero tampoco he encontrado a nadie más Qué raro O es muy malo jugando Les digo que también cambiaron algo Con las actualizaciones que hicieron Desde que yo ya no estaba jugando Porque antes me daba bajones Ahora ya está a 60 FPS estables Toda la partida está estable Ahí va, por allá abajo Y por allá Bien, no lo escuchó Y ya le dio a un compi Estos compis no son muy listos que digamos Ya casi la hago y no ha salido ni un punto de, de de esta cosa, el circulito ese que sale ahí No ha salido ni una vez Hace rato me quité antes de que saliera, ahí va un compi Ahí abajo Creo que no lo está siguiendo ni nada Y ahorita que termine esto, tengo ahí enfrente un tótem que me voy a bajar a quitar luego, a luego En cuanto venga hacia acá lo único es, obviamente, va a venir directa. ¿De dónde? No lo sé, pero me puede ver aquí cayendo. Ahí viene, vean. En cuanto se meta hacia allá... Yo me brinco aquí. Y nos vamos. ¿Ahí qué hicieron? Ay, lo echaron a perder. ¡Ay, idiotas! No pueden ser... cara. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! <risas> no. Toda mi técnica iba hermosamente hasta que algún jugador estúpido se puso cerca de mí. Ay. Y ahora como estamos en online, a ver si viene alguien a ayudarme. Por lo menos ese idiota que supongo que fue el que activó la el que explotó el generador lo sigue haciendo. es está herido. No creo que venga. ¿Y dónde está? Que todavía la escucho, pero... Ahí está. La escuchaba, pero no la veía. Todavía está cerca. con pis, qué bueno que vienen. Y le está cargando. Nos faltan tres. Todavía son un buen... Dos. Y se fue para allá. Vengan, vengan. Corran, es el momento. 辣辣辣 yeah, yeah, yeah. No te vayas, todavía me puedes salvar. Todavía me pueden salvar. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos vengan. Venga, no me dejen morir. Se están curando, idiotas. Vengan, corran. Si sí me pueden bajar. Vamos, vamos, vamos. No está cerca. Gracias, Bill. Te amo. Cúrame. No correr, no correr. Vamos con Bill. Bill. Ey, oigan, diga. Es buen lugar, gracias. Me voy a alejar de ese lugar y de los listos que están por aquí. fin, ya solamente les falta un generador Yo hice uno, le quité un tótem Podríamos quedarnos campeando la puerta Y ya nada más con eso Miren, aquí está el otro Alguien lo está haciendo y Ahorita ya vamos a abrir la puerta Creo que viene por acá No, ya está Le dio a alguien con eso nos vamos. ¿Y es el otro Bill? ¿O todo el mundo escogió a Bill en esta partida, al parecer? Pram, pram, perfecto. Ahí está la puerta. Vamos, vamos, vamos, que la abro. Vamos, que yo la abro.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 Pegó, la solté Porque si no me iba a atrapar y me iba a llevar Mira, ahí tiene la llave Para la Para la trampilla Ahí vienen sus caras Ah, ya no les importa nada Si sí era un poco mala enfermera casi casi me viola ¿qué onda Rubén? bienvenido al stream uy estuve también casi cerca de llevarme todo no hicieron muchos puntos, la mayoría. Pam, pam, pam. Ahora sí ya puedo subir. Creo que ahora dan más puntos en cada partido, no sé, pero... Casi cada vez que juego puedo subir... Este... A conseguir todos los perks que quiero. Por ejemplo, este pies ligeros, ese sí me funciona. Creo que lo voy a cambiar. Corres con los pies ligeros, lo que... Hace que sea más difícil seguir tu rastro. Las huellas de pisadas permanecen visibles. Un segundo menos. Este lo podría subir hasta el nivel 3. Sería hermosamente. Aparte entré con, con el las herramientas estas. La cajita de herramientas. Y salí con un botiquín de la partida. Vamos a unirnos a otra. Ah, o igual y ya puedo subir, ¿no? Todo. 3... Ah, oh fuck. A ver. 3, 3 y 5. O sea... Como... Como si sí puedo subir, ¿no? Mi cerebro no funciona en este momento. Pero ahí está Build de nivel 8. En dos directos, ayer y hoy, ya está nivel 8. Ahora voy para acá. Instinto de saqueador. Desbloquea el potencial de la habilidad de analizar auras. Ah, las obras de los cofres. No es muy bueno, pero lo voy a desbloquear. Les digo que en el servidor de Texas te encuentra partidas muy, muy rápido. Todo el tiempo me he estado encontrando partidas a la primera. Ah. A la primera, muy rápido. Y no hay lag like, también, que eso es algo muy, muy, muy bueno. Bienvenido, Jesús Israel. Bienvenido a, a YouTube. Ven, si se suscriben, sale una notificación ahí. Igual que si me siguen en, en Twitch, también sale una notificación por acá. A ver si ya podés ver mi banner. Minigamer Pro. A ver, a ver, a ver, a ver si me da tiempo... Minigamer Pro Canal ¿Cómo es tu...? como un robot, ¿no? Ah, creo que no me, no me aparece ahorita Ahorita en la siguiente Ahí voy a estar en tu canal No te desesperes, Minigamer Eh, ¿dónde está el cofre? ¿Por qué no lo abrí yo? ¿Qué hay? ¿Hay algo bueno? ¿Hay algo bueno? bueno? ¿En serio hay algo bueno? Bueno, bueno. A ver, déjame ver. Ay. ¿Qué tal que lo podía cambiar por el mío? ¿Por qué te lo llevas? Oigan, ¿y saben quién es? ¡Má! ¡Ah! ¿Te suscribiste de nuevo? ¿Te desuscribiste y te suscribiste, minigamer? Bienvenido al canal. ¡Pram, pram, pram! ¡Oh, no hay cucaracha, cucarachas! ¿Dónde está arriba? Arriba creo que está, ¿no? O afuera. ¿Y esa luz? Estamos todos aquí ultra mega atrapados, ¿eh? ¿Por qué se puso tan oscuro esto? Si alguien viene... Obviamente creo que yo soy el que mejor puesto está aquí. Ah, ya, es de la, de la de la patrulla que está afuera, que está como parpadeando. Desde la calle la luz esa. Creí que ya traía el asesino atrás. Vamos. Primera terminada. Oye, ¿en serio adentro de una casa está más oscuro que afuera y ahí tiene luces prendidas? Esto todavía es un problema. Creo que alguien necesita analizar su juego. Apenas me llegó la notificación, Roberto. No puede ser. Ay, oh, es Michael. Michael Mayas. ¿Por dónde está? Quién sabe, pero al parecer... No sé si me esté viendo a mí. Como ya no me suena el Cora No, y estaba bien lejos ¿Y por qué me empezó a, a palpitar el Cora? De esa forma Vámonos, ahí escucho que están haciendo otro Aquí ¿Dónde, dónde, dónde? Rápido, rápido ¿De dónde, Papu? ¿Afuera? No, arriba Arriba, arriba, ¿y dónde están? Aquí están las escaleras Hasta acá Sí, oh, shit No puedo, no puedo ayudarte, papi No, no puedo Voy a ayudar al otro Al que dejaron colgado Myers acaba de bajar ¿Lo ven? Yo no lo veo No, por ningún lado lo malo es que acaba de bajar, así que vamos a tener problemas porque ya no lo voy a escuchar con mi, con mi Cora. Ah, bien, ya lo bajaron. Yo que quería ser buena gente el día de hoy. Ah, bueno, ya traen al Myers atrás. Sí, pero nada más los está... Los está viendo, no les está pegando. Nos necesita más que nosotros a él Si sí, escribí el nombre completo, minigamer A ver, creo que hay unos por aquí abajo Hay un cofrecillo. Hola ¿Te, ¿Te curo? ¿O vienes con Myers por ahí adentro? No, según yo, él está acá afuera Ah, sí, sí, sí, sí. Cierra, cierra eso, cierra eso. La colgó aquí, total, totalmente pegado a nosotros. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ay idiota, <risa> <risa> ¿por qué me hacen hacer esto? ¿Vio o no? Y se fue. ¿Me acaba de subir al 3 o qué? Caja de herramientas y aquí tenemos el otro que les dije. Junto con miles de cucarachas. No escucho nada ni se ve nada. Así que creo que ahora sí escucho algo Vamos a explorar este lado. No hay nada. Muchos armarios y cucarachas. Bien. Tenemos un poquito de ventaja unos momentos. En lo que lo cuelga. Todavía tiene lo malo es que tiene todavía el gancho que está aquí al lado. Hoy ¿Oh, lo soltó, no lo pegó. ¡Fuck! Idiota, vámonos, vámonos, vámonos. Tan siquiera eso puede servir para atraerlo un poco. ¿Pero qué? ¿Dónde estás, Mayas? Solo vino y se fue porque le bajaron al compi, creo ¿No? ¿Está viendo acá abajo? ¿O ahí arriba? ¿Dónde está? Lo descompuso, ¿no? Sí, va por fuera Sí, estuvo aquí. Ah, pero salió por esas escaleras. Oye, oh, yeah. Con razón solo vino y se fue. Entonces hay que tener cuidado. Perfecta. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay aparte vino a revisar todos los los estantes esos Miren, le está cargando vamos a dejar que se siga y yo me pego rápido a donde la cuelgue viene para acá Está buscando gente Ah, le está campeando ¿Estás campeando, Papu? ¿En serio? Ah, oh, ya se murió Y era la obsesión, con razón no la dejó. Aquí escucho otro. Vamos a terminarlo, que creo que ya lo está arreglando alguien. No, no viene nadie. ¡Ay, ahí está! ¡Sí venía! ¡Sí venía! ¡Ah! Oh no puede ser no puede ser no. no me digas que estoy yendo hacia él era lo que iba a decir y ya lo tenía en la cara Ten, te la comes vámonos Parte ya abajo. Hola, ¿cómo estás? Oye ahí viene Myers, corre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Hola, ¿cómo te va? Oye, ahí viene Myers. Oye, ahí viene, ahí viene Myers, corre, corre. Recorre, viene no recorre, corre, viene Myers. Corre, corre, corre, viene Myers. Me perdió, ¿en serio me perdió? Oh sí. De alguien, oh, sí, <risa> uy, cómo sudas jugando esto. No, no, yo voy a ser el que estaba acá, pram, pram, pram, pram, pram. pram. Ah, no, ya lo hice. Nada más faltaba ese del centro. Para irnos. Aunque si está ahí enfrente, pues no podemos ¿verdad? Pero si se va... Y nos da tiempo en lo que se pasea por la ciudad... Nosotros podemos... Terminar este. En Bien. Hoy tengo lag en el momento Interesante Vamos vamos No quiero Myers por ningún lado Myers No, verdad, ¿no? Estás perdido por allá Gracias Gracias Myers Listo, aunque como al parecer no me encontró Ah, ya abrieron la otra puerta también y se están escapando Podría quedarme y buscar la trampilla E eh, irme por la trampilla uh -huh. Adiós papu Adiós papu ¿Me vio? No, ¿verdad? Ha perdido el papu completamente. De arbolito en arbolito. Uy, ahora sí me vio. Ahora sí me vio. Podríamos tener problemas. <ríe> es medio retrasado también. Taran, taran. Ahí viene, ahí viene, viene, viene. Ah, no, está cerca. Taran, taran. ¿Está allí? <ríe> Storm sure bienvenido, compi. O, o no sé si seas mujer, pero bienvenido. Ah, bien, ya agarró al otro combo. Es cuestión... Ah. Ah, ¡Qué idiota! ¿Por qué siguen aquí luchando y haciendo sus cosas? Vamos a ver si la salvamos. A ver para dónde se la lleva. Que creo que ya no había gancho cerca. Ah, pues sí, ese. <risa> hola, hola, ¿cómo te va, Myers? Oye, yo te la voy a quitar, ¿eh? Solamente descuídate dos segundos. Y te la quito de ahí. ¿En serio ya estás tan mal? ¿Dónde estás, Myers? No te veo, pero ok, la voy a bajar No te asustes si nos te escapamos Ay, qué puso esta cosa aquí? <ríe> Ay, la tiró de nuevo ¿Pero qué? ¿Pero qué? Oye Myers, eso no es gracioso Eres todo un asesino malvado. Es un malote. Ven, ven, papu. Ay, sí, era medio retardo. ¿De qué país es tu acento? De México, así es. Casi. Me quedé a nada del otro. Ah, ya no vi si yo fui el que hizo más puntos. Pam, pam, pam. ¿Podemos llegar a esto? ¿Cuánto tenía? 8 y 8. 16, sí podemos llegar. Tornillos fuera de alcance de interior de aparatos mecánicos. Vale... Y vale. Ahí está otro perro. <risa> no, creo que soy uno de los... Únicos mexicanos que no dice wey todo el día. No sé por qué. Pam, pam, pam, pam. Hermoso, ¿eh? Desde que le cambié la zona... Al juego... No tarda nada en cargar, eso ya hace prácticamente que yo quiera estar jugando. Porque antes lo que pasaba, o no sé si a ustedes también les pase, era que huías del juego de tanto estar aquí esperando a ver a qué horas entrabas a la partida. Bien, ¿y qué me voy a llevar a esta partida? Pies ligeros. Um, ajá Y bueno, después es lo único que me puedo llevar Sí, bien Ah, ya sé, a ver, le voy a dar no listo Para que me dé un poquito de tiempo En lo que veo el canal de Minigamer Pro Que como me dijiste que era el algo azul Y tu logo como una, una cosa ahí azul con rojo. Si quieres pásame el link en el chat y ahorita lo veo. Minigamer. Que aparece con un fondo azul en el logo. <ríe> Déjame el link en el chat del de stream. Y lo checo ahorita, Pram, Pram, Pram, Pram, Pram, ¿De dónde eres tú, eh? ¿De dónde eres compi? Youtube no me deja poner el link Es que yo lo busco por canales Y no me aparece tampoco Bien, de nuevo Bill Ya no vi cuál era, pero es el Creo que el desgozadero, ¿no? Ay, ahí tengo una, una, una amiguita Hola Oh, de España ¿Qué hora es en España en este momento? En España creo que van como Como siete horas adelante De nosotros, o sea Casi siempre es de noche cuando aquí es de día. Y me sorprende entonces que tú me estés viendo. O debe ser muy temprano en España, ¿no? No muy tarde. 351 AM. Wow. Wow. Pram, pram, pram, pram, pram. Mi compi, ahí van dos Y creo que ya los van siguiendo Por lo que acabo de ver, creo que es el Hillbilly Ah, para los que están en Twitch eh, Está el RevloBot Así que ya saben, hacen puntitos Por cada minuto que estén aquí en la transmisión Y hay recompensas Bien, estoy haciendo esto muy tranquilamente Todo bien Ahí alguien ya falló Ah, hola, ¿cómo estás? Ay Bueno, no quería fallar yo, pero ya A ver, te curo En lo que está allá O está campeando al compi Vamos a hacer esto Ay, Myers, olvídalo Olvídalo yo no te conozco Nunca estuve aquí, olvídate de mí Oh, shit Ya me está siguiendo Maldito rupián Olvídalo, olvídalo oh. Uh, oh, lo soltó antes Por eso pude pasar Si no, ya estaría bien muerto Corre, corre, corre me va a seguir espiando, ¿verdad? Tocándose desde lejos, Myers. Viéndome correr. ¡Ja! ¡Wow! ¡Toma! ¡Toma esa, papu! Y ahora es. Hora... ¡Ah! ¿Cómo lo hizo? ¿No me vas a dejar en serio? ¿No me vas a dejar vivo? me vas a dejar en paz ahí ya me está espiando de nuevo así que ya me voy bla, bla bla me dejó o me está espiando desde algún lugar de donde no lo veo hola Cuidado que yo lo dejé por aquí cerca. O oh, le dio a alguien bien. Creo que eran 5, 5 horas de diferencia entonces. Ok, ahí está. Bueno, es que en México ahorita son las 8:54. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Son 7. A ver, según esto debe haber otro cofre aquí ¿Ya mató a la obsesión o soy yo? <risa> ¿O me vas a hacer sufrir a mí toda esta partida? Ay, una lámpara Ay, no puede ser Mile hace ruidos como muy de. de monstruo. Parece que es Myers en vez de estar. Solo mi personaje y yo. Hace ruidos como de. Uy ah. viene ah. Oh, en otro cofre. Hola, lo voy a abrir, eh. Me voy a. Me voy a arriesgar mucho. No lo abras tú. Me avisa si viene. No lo veo por ningún lado y eso me preocupa. ¿Qué quiere esto? ¿Por qué me está siguiendo? Ok, aquí caja de herramientas. Bien. Si la quieres, llévatela. No lo veo. Y eso me preocupa. Aquí está. ¿En serio me está siguiendo? Vamos. Prepara. Muy tarde, muy tarde, vámonos Aquí no pasó nada Te equivocaste A ver... ¿Te están siguiendo? ¿Solo vas corriendo a lo loco? Esto todavía va a ser mío ¿eh? Aunque al parecer está espiando a alguien más de todas formas vamos a hacerlo ¡Ah! Mierda Uy Ya va a nivel 3 Llévatelo, llévatelo lejos Bien, abajo. Ay, qué estrés con este juego. Pam papá, y en serio sería el primer motor, me acabo de dar cuenta. Vamos, vamos, ayuda. Y quien me pueda ayudar también compartiendo el stream, se los agradecería muchísimo. Boom. A ver, yo creo que vamos a tener que ir a ayudar a ese compi. Solamente que está un poquito lejos. A todo el otro lado del mapa. Ah miren aquí hay alguien más No, Empezaron a reparar y lo dejaron Si me acerco yo creo que me voy a acercar Porque no creo que alguien más Haya ido a ayudarlo Necesitamos elementos en este equipo No se ve nada Creo que no lo está campeando Creo que no lo está campeando En serio, en serio, asegúrame que no te está campeando. Y voy. No lo veo, así que voy. Ya, vámonos. Estuvo siguiendo mucho tiempo. Ya, acá, acá, acá. Ven. Uff Sabía que nadie iba a venir a ayudarte Ahora tú, ven conmigo Sígueme Hace rato me estaba siguiendo, ¿no? Sígueme ahora Hoy creí que lo había visto por ahí Y vamos a arreglar el que yo tenía por aquí Ese que está ahí enfrente No lo veo Qué raro, pero qué bueno que no lo veo <risa> No, aunque al parecer paso por aquí. Oye. Ah. Creí que ya me había abandonado otra vez. Gracias. Ay. Tarde. ¿Quién sabe? Se lo llevó, supongo Ah, no, ahí están Ahora, ¿dónde te va a colgar? Y voy a tener que bajarte de nuevo Pero ya no vas a vivir mucho, ¿eh? Mira, y se fue directo Oh, no, ya moriste yo estaba. Estaba en buena zona para bajarte, para ayudarte. Tu alma siempre estará con nosotros. No, no, no, no. O algo así. O si quieres, no. A ver, hay alguien lastimado y estoy yo. ¿Creen que me convenga hacer este generador? Yo creo que... Bueno, lo tengo que hacer Para poder abrir, Escapar por la trampilla Ok Ahí está mi respuesta Solo tenía que encender mi cerebro dos segundos Dejar de rascarme Y estar atento a esto Bien, bueno, no, mal Qué mal, lo tiró No creo que pueda hacer otro o los otros dos todavía. Mm, ya lo colgó. Igual y puedo ir viendo dónde está la trampilla. No, no hay cofre. O oh, tratar de ayudarlo porque lo acaban de colgar. Es la primera vez que lo acaban de colgar. Ah, aquí está. Oh, Enfrente de la puerta. Ok. Punto marcado. Y... Podríamos ir a hacer el intento. Si no funciona, me echo a correr como loco. Lo bajo, me echo a correr como loco y vengo a la puerta. A esperar a que se abra la trampilla. ¿Lo ven? No lo veo. Atrás de mí, no. Por ahí, no. Por acá, no. Por aquí. Sí, por ahí debe estar. Por ahí está. Uh. Uh. Ah no, no me hagas esto Ya tenía todo planeado, muérete Muérete el de allá, muérete por favor Muérete ya, muérete ah. Ay, no No, y con un gancho aquí enfrente No puede ser <risa> No. Me destruyó todo ese plan perfectamente <risa> hecho que tenía. A ver, lo único que nos queda es tratar de vivir. Trata de vivir. De nuevo. No. Bueno, vamos a hacer puntos. ser el último en irse nadie sobrevivió pero qué malos la otra que siempre se ponía a arreglar un a reparar conmigo y, y no daba una ni a la primera eh, bolita esa <ríe> aguantaba oh. Me había visto, pero no lo vi, no supe de dónde salió. Oh, bueno, ya que se puede hacer, estoy súper muerto. <risa> estuvo buena, no porque yo haya muerto, pero estuvo interesante. Ah, fui... No puede ser. Muy malos todos. Y el asesino creo que era el que tiene menor rango. O mejor rango. A ver... Ya vi tu banner minigamer. Me gusta. Es como de Minecraft, ¿no? Reto de la botla. De la botla. Parte 2. Y subes puro Clash Royale. Y Minecraft. Y no sé qué otro juego es este. Ah, oh, Destiny. Muy bien, me gusta también minigamer. Oh, no importa, el punto es que estén todos aquí entretenidos. Un saludo, soy ProGamer YouTube. Eso parece que yo lo dije, pero así es su nombre. A ver, aquí ya puedo subir otro nivel de bill. Bien, nivel 9... ¿Y aquí qué hay de bueno? Bah, ok. Eh, Logras tu mejor desempeño cuando te encuentras bajo presión. Las áreas de éxito... Ah, esa esa no me gusta. <risa> Bienvenido soy ProGamer, si ya estás suscrito eh, Pues no sé, bienvenido a otro gameplay Pero si no estás suscrito te puedes suscribir Y aunque te suscribas en YouTube o en Twitch Sale notificación de este lado con tu nombre Y pues todos seremos felices Si estás en, eh, en Twitch Tienes el Reblo bot. Que te va a dar puntos por cada minuto Que estés en la transmisión Y eso lo puedes cambiar por recompensas ¿Qué tal, eh? Bien, bien, bien Me gustan todas las partidas de este gameplay y han salido bien De este stream han salido bien Estoy feliz hasta el momento Ah, y mi último sub es Ajax ¿Keller? No es cierto Ese no había sido el último Mi último sub de YouTube es... Déjenme ver... Es Minigamer Pro <ríe> Muy bien Ay ay ay, ¿dónde está el juego? Ah, ahí está ¿Qué juego es ese? Es Dead by Daylight Soy Pro Gamer ¿Quién será ahora? Me han, me han tocado tres partidas con Myers En un solo gameplay que no ha durado creo que ni la hora. Ah, no. Una hora. Minigamer Pro HD. HD 777 Minecraft. GTA y más. Oh, miren. Aunque creo que sería muy... Muy llamativo quitarle ese, ¿no? Quitarle el tótem de ahí. Ahorita que terminemos este stream, más o menos en una media hora, o sea, igual y unas dos partidas. Voy a cortar el stream, pero voy a seguir con otro de GTA. Voy a ver... Bueno, estoy pensando si GTA o Paladins o o qué otra cosa puedo streamear. Para que estén pendientes del siguiente stream. Más o menos voy a tardar una hora entre stream y stream. Porque esto de, de estar streameando varias horas, pues... Te puede matar, ¿no? Voy a comer y voy a hacer cosas de la vida. Y después regreso. ¡Wow! ¿Se desconectó alguien? Ay, no me digas eso. Me voy para acá y me sale en la cara el compi. ¡Vete! Ay, pero qué, creí que se había ido por otro lado. Vete, ¿por qué vienes para acá? Ay, todavía me sigues No puede ser, contigo Déjame en paz Ven, cúrame, cúrame entonces Oh, sí Gracias Siempre me hacen eso ¿Por qué? No, no, no, espera, espera, con cuidado Ya está por aquí Ah, está por dentro, bien. Bien hecho, Myers. Eres todo un crack. ¿Y por qué es que todas las partidas me han tocado con él? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Ahí hey, va, esa está lastimada. A ver, te voy a ayudar. ¿Quieres ¿Sí eres tú? No, creo que estaba agachada nada más A ver, ven. No, si sí, va agachada El que está lastimado no sé en dónde esté Pero mira, como vamos ella y yo Voy a tratar de no despegarme Y cuando encontremos generador Lo hacemos más rápido No, pero esta como que no está buscando generador A ver si yo lo veo antes Y me sigue Ahí está, mira. Ah, pero quítate, déjame. Ah, no puede ser. Uno se cayó, uno está herido, pero quién sabe dónde está. Ay, oh, otra que no puede hacer nada. De Wolf, bienvenido al stream. Ay, no puede ser otra vez. ¡Uy! ¡Qué suerte tengo siempre de escaparme del compi! A ver... ¿Qué pasó con el tiburón top cósmico? ¿El de Raft? Pues el juego se quedó ahí como que en, en actualizaremos algún día. Ya nunca jamás lo actualizaron. Entonces básicamente ¿qué podíamos hacer, no? ¿Podríamos seguir jugando lo mismo toda la vida o qué pasa aquí? ¿Por qué se ve tan oscuro? Y ¿por qué siguen tratando de traerme al asesino encima de mí? ¿Dónde está? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Está adentro, dónde está? Estos compis de partidas online, no se puede confiar en nadie. Te traen al asesino en cuanto pueden. ¿Este ya estaba hecho? Sí, yo lo hice, ¿no? A ver, voy a quitar esto. Esto que estaba por aquí. Aquí. Papito Chiludo, bienvenido al stream. Pam, pam pam pam pam pam pam vamos vamos vamos vamos dónde dónde en cuanto venga por un lado me voy por el otro También hay notificaciones aquí en, en YouTube, o sea que si se suscriben aparece su nombre Y también cuando me siguen en Twitch, cuando donan en cualquiera de los dos Cuando... ¡Hola! ¡Hola! ¡Perfecto! Te estaba buscando a ti desde que empezó la partida Ay, a ver... Aquí debe haber uno, pero en el segundo piso y las escaleras están aquí. Bueno, si me sigues... O no. O ya habías entrado aquí no hay, ¿verdad? RIP directo. Pero, ¿en qué servidor andas jugando? Me cambié de zona de Steam y estoy jugando en... En Texas. La verdad es porque aquí es donde con menos lag me va. Obviamente a mí porque estoy más cerca de esa zona. Es un servidor de Estados Unidos. Estoy más cerca de esa zona. Pero eh, en las otras zonas no me iba bien. Probé la de España. Porque obviamente como el juego es muy popular ahí. Pues yo buscaba jugar con más gente. ¿no? Que las partidas fueran más rápidas y todo eso. Después ya me puse a investigar. Chequeé cómo estaba todo esto de los... Las zonas y por lo visto la mejor zona para jugar, en mi caso desde México, es Texas, Estados Unidos. He jugado también con personas de España. Solamente que sí me da un poco de lag. No mucho, pero sí me da un poco de lag. Casi siempre es a ellos, o a ustedes. Casi siempre. Stormshore... En España andan jugando en el de Ucrania. Wow, ¿y entonces eso... ¿Ese es como el mejor server para ustedes? ¿Quién lo diría, no? Cuando quieres jugar con gente de España, tienes que irte a Ucrania. ¿Gente de México a Estados Unidos? ¿Gente de...? Ah, bueno. <risa> ¿Gente de, no sé, de otro país? A ver en dónde... Uy, no, esta partida se me hace que tampoco va a salir muy bien. Espero que... No. El que está lastimado no creo que esté haciendo nada. A ver. En Ucrania se ve que se encuentra partida más rápido. No es porque en otros países no le va la notificación. No entendí eso, minigamer. ¿Ahí está? Ah, ya se murió. Pero si todavía tenía toda la vida, y ya iba por ti. Vamos a hacer este. Que no nos importe lo que los demás hagan. Bueno, sí, pero es que... No quiero morir de nuevo solo he muerto en una de todas las partidas de este stream o dos no me acuerdo <ríe> creo que dos voy a tener que ver el stream de nuevo pero vamos a dejarlo en dos para que no me, no me haga bolas dos hasta la hora y media de stream y todas las demás partidas han sido ganadas con escapes hermosos con burladas perfectas <risa> y así lo que ven también ustedes en la pantalla es el chat pero tengo los chats de youtube y de twitch en el mismo así que aparecen de las dos partes estoy streamando en twitch y en youtube al mismo tiempo siempre lo hago así que si me quieren seguir en uy me vio no, está buscando gente Está buscando gente el compi Y va hacia allá Déjenme ver si se va a ir para allá No O pues no sé, se quedó ahí parado Está aquí Se me hace que encontró la trampilla O algo y el otro compi se pudo curar solo What the fuck Encontró la trampilla o qué está haciendo Se va, se va Ahí se queda parado No lo sé, igual y podemos hacer otro en lo que está distraído. Por aquí lo escucho. Por aquí te... Ah, no es cierto. Este ya está encendido. Es este. Este es el que estaba haciendo con una y que me lo explotó en la cara como siempre. Lo malo es que no lo vemos. Me voy a poner aquí por si acaso. Para poder huir Porque si me pongo de lado le voy a dar la espalda Si me sale De cualquiera de los lados Así tan siquiera tengo unos segundos En lo que lo veo, suelto esto y corro Puedo sobrevivir que vi algo que se movió por ahí no lo sé vamos vamos vamos vamos vamos vamos oh shit Espero que no me haya visto ya. Y vamos a marcar a ese... A ese generador. ¿Ahí veo algo? No, es un cuervo. Porque al parecer mi compi no está haciendo nada. Voy a ir a hacer el otro, lo dejo al tope y regreso por este. Así ya cuando me esté buscando... Me da unos segundos para... Para escaparme. Aquí ya está hecho, ¿no? No, lo está haciendo. Bien. Bien, compi. Creí que estaba solo. Myers está totalmente perdido. Ah, ya sé cómo es esto acá. Porque cuando venga va a entrar por esa puerta Nosotros vamos a tener que huir ¿Por qué se ve tan oscuro cuando estoy aquí adentro? Se debería ver todavía mil veces más claro Y se ve Como si estuviéramos Peor que la noche ¿Ven? Ya lo encontró ahí, ¿no? Una hora y cuarto, si es lo que va de stream Uy, lo tiró Uy, lo tiró Déjenme buscar aquí A ver si podemos por puntitos Ah, pero déjenme No, ya no traía botiquín. En serio Bienvenido, bienvenido Compi, quién fue no alcancé a ver. ¿Qué onda, Flaunty? Bienvenido al stream. Y aquí, en lo que lo cuelga. Ay, me lo, des... me, lo... <ríe> me lo echó a perder. Aparte de todo. Pero ya tenemos ahí la puerta. Así que vamos a tratar de hacerlo. Después vemos dónde lo va a colgar o qué va a hacer con él. Tratamos de ayudar y nos vamos. Ya bajó de nuevo. Lo malo es que va a venir directamente hacia mí. ¿Y la puerta está de ese lado? No. Es esta nada más. Ahorita voy a ayudarte. Dame dos segundos. En lo que abro esta puerta Aunque si viene voy a tener que irme <risa> Se volvió a suscribir de Wolf. <risa> Está campeando, sí, horriblemente. No, y dicen: No, no hay nadie, no, no pasa nada, nadie viene. ¡Ay, pero qué torpe eres, compi! ¿Lo irá a subir? ¿Lo irá a colgar? Yo creo que sí. No estuvo muy bien mi estrategia, pero... ¿Qué podía hacer? The fuck? Oh, muy bien, muy bien. Mm, a ver... ¿Cuántos puntos logré esta vez? 18. Fui el que más logró de puntos. Prácticamente ya lo sabía. Solamente que... Este compi si sí nos lo aplicó un poquito... Más a mis amigos. Y ahí está. A ver, déjenme ver quién fue. Ah, oh, The Wild. El último suscriptor de YouTube. Y... ¿Cuánto llevamos? Hora 24. Esta entonces va a ser la última partida. Les digo que cortamos más o menos una hora y volvemos con otro stream. Así que si me quieren seguir. En donde sea. Lo pueden hacer. Y seguimos al ratito. Pram, pram, pram, pram. Ahí está, ya me encontró una. Mm -hmm. Light de GTA. Lo que quiero es jugar el GTA, pero el modo de... De las carreritas, de los mini autos. Solamente que está medio vacío. En una hora el otro sí, a partir de que cortemos este, nos vamos con el otro. Sí, de GTA, sí, sí, ok. Y esto. yo voy a tener todavía esta, me sirve. No me. No me acuerdo a qué hora perdí mi botiquín. ¿Cómo lo perdí o dónde quedó mi botiquín? Like Years of War. No sé qué te diga Hitman. No sé qué te diga Hitman. Y en una hora. A partir de que terminemos este, una hora. Ahí les, les traigo el otro stream. Pram, pram, pram, pram, pram. O de Paladins conmigo. Quien quiera agregarme también me puede agregar y jugamos. Por ejemplo, ahorita, Dead by Daylight, podríamos estar jugando. Si ustedes quieren seguirme la partida o ustedes me invitan, jugamos. Si quieren, igual Paladins. Si quieren también eh, el GTA, el... Rocket League De todo Hola Oh, pero si aquí están todos Oigan, ¿y mis puntos? No les recomendaría mucho esto Pero bueno, vamos a hacerlo Alguien se equivocó, ¿quién fue? Espero que no sea Myers de nuevo. Mm, es el espectro, pero no está cerca. Bien, ya tiene a alguien más. Mm, bueno, no bien, pero ya, ya saben cómo funciona esto. ¿no? Espero que no lo traiga al sótano. Creo que sí lo trae para acá. De su mamá, no se le esperaba, eh. No supo ni cómo pasó eso. Quítate, pero que te quitas. <risa> ¡Ay no! <risa> Por hacerle ahí. conmigo, Clash Royale, para subir un video. Claro, puedes unirte al clan de ese juego. ¿Y dónde están nuestros amiguitos? Hasta allá. Sí, yo creo que esos dos no nos van a salvar para nada. ¿No, verdad? Aparte, los dos están lastimados, están... De lados contrarios de toda la partida, no creo que vengan por nosotros. Esto ya se terminó. Ay, oh. oh, sí, se terminó. Por gracioso. Tres partidas muerto, como cinco ganado. Ah, ¿en serio la bajaron? Acabo de escuchar que la bajaron, sí. Oh, por confiarme demasiado. A ver... Ah, pero ya está en el suelo de nuevo. Sí, por confiarme demasiado y dejar el teclado. Vamos, vamos. Es que me confié, creí que ya no había escapatoria y no iba a poder hacer nada Así que dije Estoy ¿Ah? muerto Pero podía sobrevivir, solo un poco más ¿Quién lo hubiera dicho, no? ¿Qué hubieran hecho ustedes en ese caso? Yo creo que también hubieran dejado el teclado A mí no me mienten, compis O ya la segunda vez que la cuelgan. Este compi creo que no lo habían colgado nunca. Le pegó pero nunca lo habían colgado y ahora ya se puede ir por la trampilla tranquilamente. Ah no. Queda otro. Oh, sí. Tienes clan de Clash Royale, sí. Se llama Hitman Games. Dice que está por ahí. ¿Se van a escapar? ¿En serio? No, ahí está. <ríe> Exactamente estaba por ahí. Entonces no vayas. Ahí está... El RevloBot. Y ustedes... Con el RevloBot ganan... Un punto por minuto... Que estén viendo la transmisión. Oh, no puede ser. Y después pueden cambiar esos puntos en la página que está ahí: reblo.co diagonal hitman games. Para tener ahí unas recompensillas en el canal. Guay, ¿cuál era la contra del wifi? ¿Eh? What the fuck? Eso es, creo que uno de mis hermanos usando mi cuenta yeah. Para comentarme a mí mismo Se debían haber curado Tú cúrate, tú puedes curarte todavía Déjalo morir y vete por la trampilla o cúrate. No, ya no le alcanza. Eh, la clave era... ¿Vas a sobrevivir? No creo que vayas a sobrevivir. Más porque no veo la trampilla por ningún lado. Debe estar campeando ahí. Sí, sí, está campeando. Corre, corre. Ahora cúralo. Deja que te cure. Sí le están haciendo, ¿eh? Ah. <ríe> Atentos que igual y se escapan. ¡Pam, pam, pam, pam, pam, pam! <ríe> ¡Mini Gamer! yo creo que mañana o después, después del siguiente directo ah, que ahorita está el cofre del clan, creo igual ya debe estar terminado Vale, perfecto. Creo que sí lo van a hacer, eh. Se van a escapar. Se van a escapar. No. Estaban a nada y con la puerta ahí enfrente. Vamos, vamos, vamos. Uy, y la trampilla ahí también. <risa> Uy, no, no, no, no, no, no, no. Y el otro qué está haciendo? Ay, oh, desarmando totems. <risa> ¿En serio? Rubat patrocina mi stream con 16 espectadores Wow Muchas gracias Rubat Bienvenido al stream Estaban a nada Nada más porque se equivocó este combi, Fue donde empezaron a caer a ver dónde está la trampilla hoy oh, lo tienes atrás corre corre corre corre oh. no este ya no va, ya no va a hacer nada no bueno ni modo vamos a abandonar Buenas noches. Yo apago ya el stream. Buena suerte. Muchas gracias, Rubat. Muchas gracias por haber estado ahí. No sé si eres nuevo en el canal, pero... Si lo eres, pues espero que, que te unas al canal, ¿no? Y de todas formas, yo creo que aquí vamos a terminar este stream. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Acuérdense, en una hora que vamos a estar... Voy a decidir ahorita, pero yo creo que sí va a ser el GTA. También vamos a estar en Twitch y en YouTube al mismo tiempo. Así que, pues nos vemos en un ratito. Yo soy Hitman y hasta la próxima. Bye. Un saludo para todos los que estuvieron ahí. Bienvenido Rubad y Stormsure, que creo que no los había visto antes. Espero que se suscriban. Y un saludo también a todos los de YouTube. Muchas gracias por haber estado ahí.